Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España quiero felicitaros el año 2021 y este año que sea mucho mejor que el anterior así que por vosotros ahora vamos a ver lo que vamos a hacer hoy y hoy vamos a hacer bolitas de foie con crocante y de almendra y los ingredientes son foie de pato y crocante de almendra lo primero que hay que hacer en esta receta es ponerse guantes para hacer bien la receta y que no se te pegue la grasilla del foie ahora con una cucharita se coge una porción y hacemos la bolita y se echa en el crocante y ya tenemos la bolita de foie y así vamos haciendo poco a poco vamos a hacerla un poco más grande porque esa se me ha quedado un poco pequeña esto ya parece otra cosa si no, se queda uno con el hambre. Y la mezcla entre el foie y el crocanti le da un sabor muy especial. y es un aperitivo que está muy bien y muy fácil de hacer ¿Qué es lo que queremos bueno, rápido, bonito y barato <risa> mirad amigos, aquí tenéis el foie con crocanti hecho bolitas esto es lo que cené yo el día de nochebuena Así que, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno amigos, espero que os haya gustado el foie de crocanti que hemos hecho hoy. Es una cosa muy fácil para hacerla en Nochebuena y en las fiestas de cumpleaños o la que queráis. Es muy rápido y quedas estupendamente, así que ya sabéis. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, dar me gusta